Podríamos decir que es un contexto más fácil una prisión de observar y detectar la radicalización que un contexto más abierto, no sé si se podría decir así, pero habrá otros aspectos que sean más complicados, ¿no? como el, el contacto con determinados presos radicales, ¿cómo como se trabaja en ese sentido? La prisión ofrece un marco muy normativo, eh donde las contingencias están muy controladas siempre, por lo cual la prisión ofrece, en el sentido, de una facilidad de estudio, de análisis eh, y de cercanía a la persona. Es decir, lo tenemos siempre allí, al interno. Eh, lo que se intenta evitar, evidentemente, es cualquier tipo de dinámica de contagio que pueda intensificar, incrementar, agudizar o complicar mucho más el, el, el problema en sí. Con lo cual sí que existe una separación interior que intenta y consigue evitar eh, que ciertos internos se contagien y puedan ejercer influencia negativa eh, los unos sobre los otros.